Vamos a intentar hacer un resumen de los proyectos que actualmente eh, tienen incidencia sobre Goín y también ver estos proyectos en lo que es un, una visión global de, del Valle del Guadalhorce. En principio, eh, comentaros que toda esta vorágine de proyectos que existen, en, no solo en el Valle del Guadalhorce, sino en toda, en toda Andalucía y en toda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 ...discutibles desde luego... ...y sobre todo... ...a pesar de que habían detectado... ...la presencia de, de, de águilas... había detectado incluso la presencia... ...de cigüeñas negras, ...hacían una valoración del impacto... De, ...de las plantas absolutamente... ...inadecuado... ...en el tema por ejemplo de la fauna terrestre... ...que puede afectar... ...tanto a, eh, a la fauna terrestre... ...no hacían ninguna valoración... ...es decir, los autores del estudio de impacto ambiental... ...no habían ido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 Es muy importante el papel que juegan eh, los ayuntamientos. En teoría, el, el ayuntamiento de, de Coín ha debido contestar a, a, a estos proyectos, al contenido de estos proyectos. Lo único que ocurre es que no mm, desconocemos su contenido. Le hemos pedido al ayuntamiento de Coim, eh, concretamente a principios de agosto, que nos enviase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 .colocarla blanco sobre negro y expresarla dentro del procedimiento administrativo. .y a día de hoy eh, desconocemos exactamente. .cuál ha sido la contestación del Ayuntamiento de Coín eh, en, este, en este asunto. Durante... También tenemos que indicar eh, que eh, la planta de la Jara fue la primera que salió a información. La primera que salió a .información pública. .después han salido.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 ...a través de una línea de unos 23 kilómetros... ...iría a Cártama. ...esa línea es compartida por varios proyectos... ...y los promotores... Eh, ...pretendieron en el estudio de... En el proyecto... ...aprobar todo el proyecto... ...pero en la evaluación ambiental... ...solamente estudiar unos kilómetros... ...se hicieron unas alegaciones... ...y han tenido que volver a someterlo... ...a información pública... Vale. Eh, ...como os he comentado... ...estos proyectos...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 ...si esos proyectos están acorde a su PGU, el plan de ordenación... ...y contestar el ayuntamiento favorable o desfavorable. En el caso de COI no sabemos qué notación eh, han dado... ...según eh, lo que hemos solicitado no han contestado... ...y a partir de ahí empieza el proceso administrativo que, que ha contado. Una vez que la planta está eh, aprobada... ...en teoría ya empiezan los problemas. ¿vale? Eh, estoy hablando de plantas a nivel de toda España, Andalucía...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 Eh, buscando planta y firmando precontrato o, o, o preventa que, que no implica nada. Eh, lo que quería comentar es eso, que es eh, un proceso de expropiación bastante malo para un agricultor porque pierde las tierras, automáticamente es el Estado que se queda con las tierras y el uso de las tierras sería la planta. Ellos entran en un proceso, en un juzgado, donde tienen que presentar un abogado para intentar ganar un poquito más de lo que es el precio del catastro. La loca astral de la finca de Secano, si uno quiere mirar, empieza a llorar. Es bastante bajo. ¿Vale? Decir que es este tipo de empresa, ahora mismo, por ejemplo, hablando de innis es una tramitadora. Hay gente que tiene un precontrato con innis INIS no es propietario de la planta ahora mismo. Eh, la planta es una empresa que se llama, por ejemplo, Hola Solar, SL, unatera Solar, y tiene un fondo de 3.000 euros. ¿Vale? Es la propietaria del proyecto ahora mismo.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 y que lo único que podemos tirar para adelante todos juntos, no podemos ir uno por un lado, otro por otro lado. Aquí todos somos coinos y todos tenemos que luchar para que coín vaya para adelante y que no entre un desastre, que ya tenemos bastante con la cantera para meternos otro desastre más. A nivel de, eh, de expropiaciones, he eh, decido que, bueno, Cube Energy, por ejemplo, va, lo que hace es comprar plantas ya expropiadas. ¿vale? Ya el trabajo está hecho mayormente. Ahora mismo ha comprado bastante eólica, expropian todo eólica eh, eh, plantas solares le eh, da igual exactamente y, y la expropiación que he visto nadie se escapa a veces reviso los proyectos y se escapa una finca pero mayormente el 100% de la planta va afuera porque habrá llegado algún tipo de acuerdo bastante bajo o algo de eso pero mayormente todo va afuera y yo tengo uno de los proyectos que se presentó el primero que se presentó en Coim eh, que si pasáis el puente de Carranque una casita que hay a la derecha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 Eh, la Comunidad Europea, a través de una serie de directivas de, de hace un par de años, está intentando fomentar eh, el, todas las comunidades energéticas de ciudadanos. Está queriendo que, que la transición energética que nos va a llegar, que estamos viendo que es inevitable que nos llegue, que el fomento de las energías renovables está ahí y la Comunidad Europea quiere fomentarla, pero...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 Y en vez de pagarle a Sevillana o Endesa o como se llame, o a Iberdrola o al primo de Iberdrola o al primo de Sumo Sol, eh, bueno, pues les animo a que, a que se asocien a ella. Y nada, darle las gracias y darle las gracias a todos.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 Podría venir Justo y Salvador, concejal de Coín por Andalucía por sí. Podría venir Salvador del PSOE, concejal vuestro de aquí de Coín. También Laureano y Francisco representando a Izquierda Unida y a Podemos. Los dos, veniros los dos. Está Micaela también. Ah, no la había visto yo antes, Micaela. Y.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 ...todo este despliegue de megaparques fotovoltaicos en la zona. Desde Sierra de las Nieves... ...la posición es totalmente clara y rotunda. Eh, más allá de alguna opinión o algún matiz... Eh, ...en algo en concreto... Eh, ...lo que se ha estado planteando esta tarde aquí... Eh, ...en el territorio... ...pues nos hacemos dueños de todo esto que se está planteando. Para nosotros desde el punto de vista ambiental...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 ...por sí lo supone... ...y estamos hablando que después de Coim... Eh, ...el pueblo... Mm, ...siguiente en altitud... ...es a los Aina. ...pero imaginaros que a ...aún está más alta... ...y así sucesivamente... ...Yunquera y demás... ...todas las panorámicas... ...y todas las vistas que va... ...a significar de, la, de los visitantes... ...lo que van a ver... ...incluso en la subida... ...pero a la vuelta... ...porque la entrada principal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 ...pero como bien dice la pancarta... ...tal y como no lo plantean... ...no... ...condenar por un mínimo de 30 años... ...10 millones de metros cuadrados... ...como van en uno de los proyectos... ...del de que se ha hablado... ...que está ahora en fase de delegación... ...que pasa, eh, usa territorio de Coín ...en gran medida... ...de Alosaina... ...y también de Casarabonela... ...y la otra planta... ...que va de Coín Guaro... ...Monda, Ojein y Marbella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 El micro se si nos la dice la pregunta y la repetimos. Me gustaría hacer dos preguntas. Una al señor Ríos, concretamente, y otra, si es posible, al señor alcalde que acaba de hablar, me gustaría hacerle otra. Eh, concretamente al señor Ríos, la idea eh, fantástica, la que usted ha presentado, con una alternativa perfectamente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 pero esas no me gustan a mí porque no son los ciudadanos, los partícipes, los que empujan. Ya les anuncio yo que, bueno, pues pues habrá cooperativas del País Vasco que tienen mucho músculo financiero porque pertenezcan al Grupo Mondragón y llegarán aquí a, a, la, a la Diputación y les dirán ah, oiga, que nosotros queremos implantar eh, comunidad energética ¿por qué no me convencen a varios alcaldes y que esto... Bueno, que...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 No he escuchado la pregunta. Eh, no tengo ningún inconveniente en contestar ninguna pregunta. Mm, yo no soy, no sé, la persona aquí, eh, digamos, el centro, yo creo que es la plataforma y lo que se planteaba. A mí no me importa contestar una pregunta ni dos. Pero. Venga, vamos a intentarlo. De, to de todas maneras, gracias por, por, por... Sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Sí ¿Por qué? Que me me no, no, yo no, no،, no lo pierdo, sino que, que creo que... No, bien, no solamente... Obvia, aprovechando que realmente eh, yo le conozco... No tengo la suerte de conocerle personalmente, pero le conozco por referencia, y muy bueno. Eh? O sea, vaya por delante. Pero, eh, Habrá también sus se ¿No sé ¿Seguro? Sí, lo que me vengo a referir concretamente es que eh, eh, yo he asistido a muchas reuniones concretamente ha habido alcaldes, unas veces y, pues, eh, la mayoría de los... Eh, yo he querido en esto simple y llanamente que en cuestión de qué oposición realmente se puede hacer por parte de los alcaldes, porque la oposición social y de agrupaciones que hay por todo el territorio es evidente pero cuanto a la responsabilidad de este alcalde que es el potestadico del pueblo concretamente sin haber en qué se realmente pueden ustedes como alcalde eh, oponerse a esta al desarrollo de la de, de esta planta Creo que salvador puede contestar eso. El tema concreto, que, es decir, que no sea no aleatorio, sino el tema concreto, prohibición. ¿Qué permiso pueden tener y cómo se puede negar el, el, el, un ayuntamiento para no permitir esto? Es lo que yo me acuerdo. ¿No? no tú? Yo? Sí. Eh...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 tiene que presentarme un proyecto y ver si la planta fotovoltaica se ve desde el camino eh, que va de, de Coín a la Jara, usted tiene que ver si la planta fotovoltaica va a afectar a los vecinos colindantes, no al que ha alquilado el, la planta fotovoltaica, sino al que vive al lado y le van a poner el millón de metros cuadrados de planta fotovoltaica al lado.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 ...desde el punto de vista ambiental... ...válido... Eh, es, ...es sostenible o no... ...es el principal... ...sin eso... ...sin la autorización del Ministerio... ...esto... ...no puede continuar para adelante... ¿vale? ...después... ...desde el punto de vista... ...de los ayuntamientos... ...lo que pueden hacer es... Eh, lo, ...enlazando con lo que ha comentado... Eh, ...el señor... ...aquí hay una cuestión...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 O no puedas ampliar la caza de aperos y construir tal lado un millón de metros cuadrados de plataforma fotovoltaica. Eso no hay ni alcalde, ni concejal, ni ministro que pueda sostener que eso es así. ¿vale? Entonces la cuestión es los alcaldes, para empezar en el proceso administrativo, analizar la repercusión real del proyecto, no limitarse solamente a la clasificación del suelo. y visto lo visto.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 De que no exista una planificación de lo que nos, se nos ha venido encima ¿vale? los ayuntamientos tienen su parte de eh, eh, tarea en el intentar parar este proyecto, pero los responsables son el ministerio y, y la Junta. es que por ejemplo supongamos que la empresa va subsanando todos los problemas que va planteando desde la administración a la hora de hacer la, la, el estudio de impacto ambiental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 Y esa ocupación del territorio. Es decir, si hay un proyecto que reúne todas las condiciones desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista urbanístico, pues, bueno, pues eh, al final, evidentemente, se puede, se puede aprobar. O sea, no, no vamos a decir que no se pueda aprobar ningún proyecto. Pero de los que nosotros estamos hablando, concretamente del de la Jara, por mucho que subsanen, por mucho que información que aporten,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 Para mí ha sido muy importante ver aquí un alcalde de la zona y hablar como ha hablado, que además representa varios municipios. Me parece un poco triste, y si no, pues lo decís, si hay ayuntamiento, sería invitado, invitado. Creo que, cuando pues, lo contestáis, porque creo que hay un representante del ayuntamiento. Y es un poco triste que tengamos que informarnos por otros destinos afectados,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 Está, lo que no están los los peritos, técnicos, del... arquitectos, sí. El ayuntamiento solo. Vale, a, perdón, lo siento que. El ayuntamiento solo ha colaborado con el material. El, eso. El ayuntamiento solo ha colaborado con el material, las sillas, tele, porque se le pidió por escrito y es un bien de. Y tiene que hacerlo, supongo. Y bueno, ya está. Y lo siento si he herido por mis palabras a alguien.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 Y me ha dicho, hemos tomado conjuntamente la, la decisión de no asistir. Y ya, de no asistir. Y ya, palabras textuales. Digo, no es lo más bonito esta palabra, pero eso es una panda de ineptos. Perdonadme, tenía que decirlo. Bueno.